Una situación se creó este viernes en el despacho del gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, cuando empresarios de esta ciudad de San Francisco de Macorís se presentaron en horas de la mañana para solicitar el acondicionamiento de la carretera Naranjo Dulce hasta el río Boba. El servicio de una patana a la gobernación, usted sabe que en mi persona Jesús y Ramón, nosotros estamos viniendo aquí a su gobernación, a su gestión, desde el primer día que usted entró aquí a este despacho. Y desde ese día, usted no ha desconsiderado como ciudadano a nosotros. Porque desde ese día siempre nos está diciendo que sí, que sí, que una historia va y otra historia viene. Y no se resuelve. Entonces yo creo que nosotros los ciudadanos de San Francisco merecemos respeto de la gobernación y del presidente de la república porque somos nosotros los ciudadanos los que pagamos los impuestos con lo que el estado resuelve aquí todas las situaciones de, de, del país y usted, desde ese, desde ese día nos está diciendo a nosotros que sí que sí y nunca resuelve y ahora nos viene a mencionar que una patada para una patada nosotros no tenemos que venir a la gobernación la gobernación tiene que asumir su responsabilidad con ese camino no solamente decir que no va a hacer la gestión, por lo menos diga yo voy a poner esto y voy a poner aquello o le voy a dar esto mira, mira para que se suavice, suavice mira, la situación. Mira, mira chino, no necesita... Esta gobernación no tiene recursos para dar esa respuesta. Además que son todos inversionistas y tienen dinero. Entonces, aquí hay otros lugares también que se necesita sí. el apoyo del gobierno y que se vaya a solucionar el problema. Pero es mentira que... lo que yo he dicho. Esto. esto no es el que hable maduro, sí, ¿no? no es el que hable maduro, yo no quiero no hablar duro. Lo que pasa es que uno se molesta como ciudadano. Cuando... Esta gobernación no tiene recursos para dar esa respuesta. Además, que son todos inversionistas y tienen dinero. Entonces, aquí hay otros lugares también que se necesita sí, sí, sí. el apoyo del gobierno y que se vaya a solucionar el problema. Pero es mentira Así lo que yo he dicho, tío. Esto no es el que hable maduro, sí, ¿no? no es el que hable maduro, yo, no no no yo no quiero hablar duro. Lo que pasa es que uno se molesta como ciudadano. Y pones a otro No, pero no te preocupes. Esa es la situación. No te preocupes. Si tú quieres, mientras yo esté aquí, no vuelva. Mientras yo esté aquí. No hay problema, María. Voy, si tú quieres, porque si ese es el discurso y esa es la consideración que tú vas a tomar conmigo. No, no, no. Eso NTN, la su noticiero regional. Robinson Blanco.